Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras cuatro jornadas de caza en la Reserva Africana de la Sabana, os traigo el siguiente vídeo donde se han abatido cuatro diamantes y un troll. Y sin más preámbulo, comenzamos. Seguimos caminando por la Sabana Central. Mira, ahí vemos una, una gacela, es un nivel 5. Vamos a coger el 243. Apuntamos y disparamos. Hemos impactado Vale, no, no nos ha hecho falta el segundo disparo Porque estaba muerta Venga, parrete Búscamela Vamos a recoger la, la gacela saltarina nivel 5 A ver la puntuación que nos arroja Vamos a seguir mirando porque si podemos hacer otro lance No vemos nada por allí Vamos a ver Mira, ahí tenemos un orice Un nivel 4 Vamos a hacer el lance con el 300 Recargamos Solamente tenemos una bala La ya nos está llamando Pero vamos a apuntar Y disparamos El animal ha, ha caído Yo creo que le hemos dado en el corazón Ahora lo, lo veremos Y vamos a, a recoger la gacela Vamos a mirar otra vez No vemos nada Así que sí, vamos a, a recoger nuestra gacela, a ver la puntuación que nos arroja. Ya está carrete ahí al lado. Ya la he encontrado, vemos el contorno amarillo y el buen impacto que le hemos dado. Vaya por Dios, un, un troll. Nivel con 510,20. Por muy poquito no nos ha dado diamante. Así que vamos a guardar la gacela. Y e iremos a, a recoger al, al orice. Venga, búscame búscamela, a ver si de aquí lo encuentras. Mientras vamos caminando, seguiremos mirando por si viéramos otro animal. Hay que reconocer que, que la sabana, junto con Parque Fernando, son los, los dos parques que más animales tienen. Y es más fácil encontrar piezas grandes. Aunque reconozco que todavía tengo una espinita en esta reserva, puesto que no he encontrado el león albino que me falta en fin, seguiré intentándolo y espero que algún día lo, lo consiga y podáis ver el vídeo de, del once ya estamos llegando a, a nuestro orice vamos a la ojera terrestre y efectivamente tenemos un oro con 301,90 y como había comentado impacto en el corazón os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido abatido y vamos a continuar con la caza de la sabana, vamos a movernos por todo el centro de, del mapa, por lo que es la, la sabana central, y seguimos cazando. Ahí enfrente tenemos movimiento, vemos los cuernos, mira, es un, un Kudu nivel 5, cogemos la 1006, se levanta el animal, pero ha sido batido. No ha sido batido, a esa distancia no podemos fallar, venga, parrete, búscamelo y esperemos que no sea un troll como nos ha ocurrido con la gacela que cazamos hace un par de horas vamos a ver, estamos llegando ya un diamante, 35 puntos, una puntuación altísima no llega a ser la puntuación máxima, que son 36, pero madre mía qué cornamente tiene veis como tiene los cuernos tortidos Vamos a disecarlo y os voy a poner el mapa donde ha sido abatido Veis aquí en el centro, nos estamos viendo por la por la llanura central Y vamos a continuar cazando, vamos a ir avanzando Venga, parrete, lo hemos un poquito, vente conmigo Vamos a seguir mirando a ver si encontramos más animales para hacer un lance Puesto que aquí abundan los sólices los solitarios e incluso lo, los leones y los facoqueros no vemos nada por aquí vamos a avanzar un poquito más aquí vemos unas huellas son también de, de kudu vamos a seguir mirando ya tenemos la hierba alta que eso nos va a dificultar pero bueno mira, ahí tenemos ahí tenemos un un orice un nivel 4, seguramente sea un oro Vamos a ver si tenemos algún otro animal Al lado del lago No vemos nada Así que vamos a hacer el lance hacia Orice Seguimos mirando por subir si alguno No, no vemos nada Si fuera un poquito más tarde Podríamos encontrar leones ahí viviendo Pero no Así que vamos a coger el 300, calibramos Apuntamos Y disparamos Hemos impactado en el animal, sale corriendo. A ver si puedo hacer otro disparo y le hemos dado. Así que vamos a, a recoger a nuestro nuestro líder. Vamos a seguir mirando, ya vemos que ha caído allí. Así que vamos a pegarnos una carrerita, puesto que no vemos ningún animal a la vista y podremos correr un poquito nuevamente, os recomiendo no correr puesto que espantaríamos a toda la fauna que estuviéramos alrededor pero como estamos muy llanos y hemos visto que no que hay animales nos vamos a permitir el lujo de darnos una, una pequeña carrerita y se nos pondrán las pulsaciones un poquito altas pero bueno no importa como siempre he dicho si tenemos las pulsaciones altas a la hora de, de hacer un defecto defectuar un disparo nos va a cabecear mucho mucho el alma vemos aquí los hábitats escuchamos ahí una llamada pero no, no vemos nada una no demanda de emergencia seguimos aquí el contorno vamos a ver el impacto si no lo vital se ha pegado una buena carrera hemos tocado pulmón solamente un pulmón entonces por eso no nos ha corrido tanto vamos a ver la, la puntuación miramos un poquito no hay más animales así que vamos a, a recogerlo un oro 296 con 10 escuchamos ello otra llamada de advertencia miramos y como no lo vemos vamos a a seguir cazando en esta zona de la sabana central Mira, ahí vemos el, los cuernos de un de un orice vamos a apuntar y disparamos desde luego tiene que ser un nivel 4 porque o 4 o 5 puesto que tenía la, la cuerda muy muy larga y vamos a ver qué puntuación es Pero este ya lo hemos mandado para que vaya a recogerlo vemos al otro y disparamos dos lances dos animales la verdad que está muy cerquita vamos a mirar pero es una sorpresa cuando hemos visto que se venía para nosotros el, el orice y hemos aprovechado para para hacer el lance vamos a ver un diamante, un diamante 340, un diamante por la mínima Un macho La verdad es que son difíciles de encontrar los machos Nivel 5 que den diamantes Pero madre mía qué longitud tiene tiene de cuernas Así que lo vamos a, a disecar Y vamos a decir a Perrete que nos busque el otro Venga Perrete, búscame el otro Mientras seguimos avanzando Vamos a seguir mirando lo bueno que tiene esta reserva que tenemos una, una amplitud de vista, o sea que podemos ver muy bien los animales, exceptuando cuando se meten en la hierba alta, que es más complicado, pero bueno, me gusta esta reserva porque podemos localizar los animales muy bien y encima tiene una gran abundancia de, de animales y se pueden encontrar los diamantes con relativa facilidad. Un oro, 297. Perdón, 279,70 que estoy dile chico hoy. Y os voy a poner el mapa donde ha sido batido. ¿Ves? En la zona que estoy cazando en el centro. Me estoy moviendo entre lo, los lagos centrales, de la sabana central. Y vamos a, a continuar con la caza. Seguimos mirando. Y si no, pues nos iremos hacia hacia el lago a ver qué encontramos. Ahí delante tenemos un facóquero. Está atento Cogemos el 30-06 Apuntamos Y disparamos Es un nivel 5 Esperemos que no No no sea un troll Que ya llevo varios hoy Así que Miramos A ver si hubiera algún otro animal No vemos nada Y vamos a, a recogerlo Vamos a seguir mirando Tarrete ya nos llama Porque lo tiene ahí localizado Ya nos estamos acercando Vemos el contorno Cian Y vamos a ver la, la puntuación Que tiene Un diamante 59,50 Una muy buena puntuación y secamos nuestro animal Vamos a alojar a Terrete Le vamos a alojar otra vez y lo vamos a sentar para, para premiarle que le está bajando mucho la amistad. Venga, siéntate, perrete. Ya lo tenemos sentado. Vamos a darle una galletita. A ver si con eso sub subimos la, la amistad. Ahí se nos queda nuestro perrete. Yo voy a poner el mapa. ¿Veis? En la zona que estamos cazando, en todo el centro. Desde luego es una de las mejores zonas. Luego podemos ir más al sur a buscar los news pero bueno, vamos a mirar por los prismáticos Y ya nos queda poco para acercarnos a, al lago A ver si encontramos animales viviendo. Estamos en el lago, vamos a mirar Mira, ahí tenemos un, un chacal Mira, un legendario, un legendario Voy a intentar el lance desde aquí Me voy a acercar un poquito más, más adelante Reponemos la munición y a ver aquí entre entre los juncos para que no me vea lo no tenemos allí apuntamos levanta la cabeza y disparamos le hemos impactado, sale corriendo pero se acaba de, de morir el animal hemos visto como se ha apagado el, el contorno rojo así que ahora solamente nos queda dar toda la vuelta al, al lago Salimos aquí de, de los juncos Y ahora ya vamos andando por toda la orilla Y si viéramos algún otro animal desde la otra orilla Pues haríamos el lance correspondiente Vamos a mirar No vemos nada, se han tenido que espantar con el disparo Voy a poner el mapa, ves aquí en el lago Ves lo, los bebederos y los comederos que tenemos Entonces tenemos que estar pendiente de, de las horas en lo que lo tenemos marcado y acercarnos a, a esa hora para poder localizar a los animales bebiendo comiendo descansando dependiendo de, del hábitat y la hora que, que corresponda hemos visto hay hábitat del león y hábitat de, de chacal vamos a ir corriendo puesto que no hemos visto ningún animal antes ...mira aquí tenemos otro otro hábitat no ves el bebedero de, del chacal es bueno que, que os quedéis con todos los hábitats Que repaséis los mapas y los horarios que tienen Vamos a hacer la tarde ya que los mostré. Puesto que en esos horarios es Tenéis más opciones de que estén los animales allí Y cuanto más animales matéis Más se regeneran y más opciones de, de diamantes hay Así que no desesperéis si no, si no encontráis un animal es oro o diamante Puesto que se van a ir regenerando poco a poco cómo se regeneran todavía no, no lo he descubierto Bueno, ya tenemos aquí nuestro chacal Legendario, vamos a ver 30 con 20, un diamante La verdad es que es un animal bonito Lo vamos a disecar y os voy a poner el, el mapa Para que veáis dónde hemos estado cazando Voy a echarme un poquito más para atrás ¿Veis la zona de, de caza como he dicho ahí, entre los lagos que tenemos allí? Y yo creo que me voy a ir a montar el vídeo después de cuatro días jugando. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. ¡Hasta la próxima!